Ocorro Ocorro Me piro, chavales, me, me piro duda, ¿eh? Me piro Está aquí, está aquí, está aquí Está tirado, voy para abajo Está, está abajo contigo, eh Sí, sí, sí viene, viene conmigo, tío Uno tirado Uff Uff Qué cerdo, tío Qué cerdo Se han No Cabe de vuelta esa granada, tío. Por si acaso. No viene nadie. Que venga. Tenemos gente. Mira. De premio. De premio, voy a por esta. Mm -mm, ahí tiene que haber un tío hecho pedazo. Míralo. Ay, Pua, la que <ríe> pobre tico este señor. Lo que le he hecho es ilegalísimo, eh. Aquí viene alguien, eh. Ay, perdón, que tengo que estar concentrado, señores Perdón, perdón he blanco? Hay dos Viene otro tomaba, tomaba. El conejo, que nos viene Vale bueno. Como palomita, pues Sí, una piñata